enfocada en el problema. Mira, la mentalidad enfocada en el problema es como esta moneda. Esta moneda tiene la cara y tiene el sello. Entonces, tú la tiras y solamente cae un lado, no caen los dos lados a la vez. Y es muy importante, el día que yo entendí... Esa, esa parte de que la moneda tiene dos caras Todo en la vida tiene dos caras eh, Todo en la vida tiene la cara positiva y la cara negativa Está el día y está eh, la noche Está el sol está la luna Está el frío y está el calor Está el blanco y está el negro Está la cara y está el sello Todo tiene dos caras Ahora, ¿cómo nosotros logramos que se materialice una de las dos caras cuando tiramos la moneda quiere decir que tomamos una decisión, Toma, tiramos la moneda tomamos una decisión y tú eliges cara o sello fíjate que nosotros tenemos que tomar decisiones diariamente es la decisión la que genera un colapso cuántico El día que yo entendí que era la decisión la que generaba un colapso cuántico, te vas a decir, ay Marimelda, ya me empezó a enredar porque ya me hablaba de cuántica y yo de cuántica no entiendo y entonces explícame a ver un momentico. Ok, bueno, te voy a explicar la forma más fácil como yo lo pude comprender. Es, colapso cuántico es todo, todo, todo es oscuro y todo es negro y todo es posible, y un mundo cuántico lleno de información donde todo es como oscuridad. Eh, yo siempre eh, uso, uso eh, digamos, como un, un, digámoslo así, todo es oscuro, no se ve nada, todo está oscuro. Y aquí está la moneda, adentro de esta oscuridad, pero nosotros somos los que materializamos de acuerdo a lo que nosotros nos enfocamos. Entonces, ¿cómo enfocar el potencial mental para la solución del problema diario que tengo yo? Entonces, esta, esta moneda existe positiva y negativa por cara y por el sello. Ahora, ¿cómo yo la materializo? Tomando una decisión, tirándola... Y elijo cara o sello, y dependiendo de cómo caiga, se materializa la realidad. Entonces, la decisión hace una diferencia. La decisión, todo en la vida es una decisión. Yo decido, yo decido cómo enfocar el potencial de mi mente en la solución de los problemas diarios. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Tenés que tomar una decisión para que exista un colapso cuántico, para nosotros poder materializar algo, tenemos que tomar una decisión. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo enfocar ese potencial, eh, ese, esa capacidad que nosotros tenemos como seres humanos de enfocarnos para qué para solucionar problemas diarios. Eh, ¿Qué problemas vamos a solucionar, María Imelda? Bueno, hay un problema que, que creo que todos tenemos y que somos seres emocionales, y es importante también entender que somos seres emocionales y existen eh, cuatro emociones básicas, pero yo diría, te voy a hablar de tres emociones básicas. Es la emoción de... Eh, el enfado, la rabia, la emoción del miedo y la emoción del amor. Esas son las tres emociones básicas que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos. Entonces, es, ¿para qué se sienten las emociones? Las emociones tienen una función evolutiva, las emociones tienen un sentido biológico y sirven para mantenernos vivos. Quiere decir que si nos vemos en ataque, ya lo hemos hablado, pues huimos, corremos, eh, atacamos o nos escondemos y es para que nosotros reaccionemos ante los hechos. Ahora, pasando ese momento de peligro, tenemos que empezar a enfocar el potencial mental en la solución de los problemas diarios. Y hoy hablamos entonces de la mentalidad enfocada en el problema o en la solución. Tú eliges, porque no hay otra manera de salir del problema. Entonces, eh, vamos, a, vamos a, a, a entender que el mantenernos en una mentalidad de problema vamos a entrar en unas eh, consecuencias y esas consecuencias, por ejemplo, es la consecuencia de la, de la ansiedad, eh, por ejemplo, es, eh, tiene varias, varias consecuencias y ese sentido biológico nos puede llevar a enfermarnos. Entonces, tenemos unas consecuencias, entonces hoy vamos a hablar también de esa parte, y tenemos claro que tenemos tres emociones básicas, ¿cuáles son?, escríbamelas por favor, que se me olvidaron, <risa> mujer, se me olvidaron las tres emociones, ¿cuáles fueron?, el enfado, dícteme la otra por favor, ¿cuál era la otra?, eh, el miedo, ¿Y cuál era la otra? Eh, ay, nadie me está diciendo. Ah, el amor. Ok, perfecto. Ahora, estas tres emociones básicas que son necesarias para la supervivencia, si no las sabemos gestionar y nos mantenemos enfocados. Ah, el miedo. Gracias, Eriquita. Y si no nos mantenemos enfocados, entonces nos vamos a enfermar. Entonces. ¿Por qué necesito yo aprender a manejar y saber enfocar mi mentalidad? ¿Cómo entonces voy a aprender yo a enfocar mi potencial mental en la solución de los problemas? Ah, espera aquí un momentito, que para eso tenemos una invitada súper especial. Ah, no, es que no crean que es que... No, señora, aquí vamos a invitar a alguien súper, súper, súper especial. <risa> Adivinen quién va a llegar, va a llegar la mejor de las mejores. Vamos a ver si está por acá, tengo una invitada súper especial... Eh, la, para que nos dé la solución del problema el único detalle es que vamos a ver si por aquí está hola Eriquita, ¿cómo estás? excelente, todo problema tiene solución depende de cuál nos enfocamos entonces vamos a hablar de soluciones, ese es mi trabajo y si yo no sé la solución pues yo voy y leo un libro y si yo no sé la solución pues voy y voy y busco una persona que sepa pues, ese es mi trabajo ese es mi trabajo, de verdad, verdad. Exactamente, todo problema tiene solución. Vamos a ver, eh, vamos a transmitir con Solia Centeno, que nos va a hablar. Qué rico, Solia, qué emoción. Vamos a ver si ella está por acá y nos, vamos a, a, nos va a dar a ver qué, cómo, cómo encontrar. Un, un camino, hola, ¿cómo estás? qué gusto que estés aquí hola <risa> si yo no soy... hola muñeca ¿cómo estás? aquí en Santa Cruz Bolivia te mando un fuerte abrazo gracias encantada con todo lo que publicas, tu contenido lo que vas creando nos vas motivando también a nosotras y, y yo feliz de sumar y aportar también a lo que tú estás haciendo Imelda. ay tan linda, gracias por estar acá y precisamente el tema de hoy es, es mentalidad enfocada en el problema Y creo que de problemas estamos todos O sea, no solamente en mi caso particular O en el tuyo como Bolivia eh, No, todos tenemos esos problemas Ahora la pregunta es ¿Cómo vamos a hacer? Como te decía ahorita o nos o estaba hablando yo antes de que llegaras La moneda existe, existe el caro cara y sello, existen los dos lados siempre, pero me gustaría de pronto preguntarte a ti dentro de tu experiencia y que tienes ese conocimiento también de, de manejar las emociones y todo eso, ¿cómo nos podrías dar algún tip, algo, una herramienta, una técnica que de pronto tú utilices para, para ayudarnos y bueno, y presentarte obviamente? Eh, resumiendo, hay dos caminos en esa, en esa cara de la manera de tomar la decisión. El camino que yo elegí ha sido, eh, creo que es uno de, de, los, de los caminos más recorridos y más testarudos que puede tener un latino. Yo aprendí, hay dos maneras de aprender, ¿no? Por inspiración uh -huh. y por desesperación. ¿no? Okay. Por inspiración, cuando usamos herramientas, de transformación personal que es como lo que estamos haciendo ahora, estudiar, investigar, leer, buscar las raíces, buscar las causas, eso es una persona que con el tiempo se convierte, de ser un buscador se encuentra esa maestría interna, en mi caso, para llegar a esta maestría, me encantaría decir que fue por inspiración, okay. en mi caso he aprendido obviamente por testarudez y por desesperación, ¿Y eso que lleva? Que cuando estás mucho tiempo en la ignorancia de buscar herramientas de autoayuda emocional para poder gestionar tus emociones, caemos en el sufrimiento y caemos en los desafíos que en ese momento llamamos problemas. Cuando uno se cansa de sufrir y llega realmente algo que verdaderamente nos duele pero nos duele hasta el tuétano, que es lo más profundo del hueso, es en ese momento en que cambiamos la pregunta y en vez de preguntar ¿Por qué a mí? ¡Oh my God! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cambio la pregunta y digo ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué creencia errónea? ¿Qué pensamientos limitantes siguen dominando mi vida? ...para que repita esta experiencia una y otra vez. Cuando llega ese momento de, de la humildad en el corazón... ...en que uno reconoce que es el creador de esa realidad... porque lastimosamente es un proceso para, en, en general... ...es un proceso largo, considerando la ignorancia... ...que tenemos en el actual sistema educativo... ...en materia de educación emocional pues la mayoría llegamos al camino de maestría a través del dolor, el sufrimiento y la desesperación. Entonces, basada en esta experiencia personal, lo que yo recomiendo a las personas que nos están conectando en este momento y quizás estén pasando en algún momento del sufrimiento o dolor, buscar la maestría en la vida que es, o te conviertes en un autodidacta y aprendes a estudiar tus emociones, o comienzas a seguir a personas, literatura, bibliografía, comunidades de seres humanos que ya están en camino, porque el equilibrio emocional es una maestría de toda la vida, uh -huh. que están en el proceso de aprender a conocerse y en ese autoconocimiento pues van compartiendo experiencia Ese es el camino y las herramientas que en el transcurso de, de esta aventura llamada vida he ido encontrando, querida Inelda. Claro, que es, es muy importante esta, esta parte que hablas, es que hoy precisamente hablaba con mi hijo, porque él me dice, mami, yo quisiera entender el problema que está pasando en Colombia, <risa> porque la gente está, ah, porque no pues él lo traje de cinco años, eh, de, de me lo traje para acá para Estados Unidos, entonces obviamente él no conoce, digamos, la problemática que están viviendo hoy. Entonces, lo único que sabemos es que la gente se está tirando a la calle a matarse, textual, o sea, textual, es que se están matando. Las razones, honestamente, no las sé, porque creo que el tema es que hay un conflicto. Pero, ¿por qué hay un conflicto? Porque no sabemos lo que tú dices, o sea, es a través del dolor, porque nos falta educación, porque eh, hay un problema educativo Exacto. social pero de raíz el problema, hoy estamos viendo los frutos y, y los frutos es una desigualdad en opiniones, en palabras en lo que tú quieras porque no se trata de ver quién tiene la razón se trata, e inclusive mi hijo me decía, mami es que yo quisiera entender los dos lados tan hermoso él es precioso, y me dijo, yo quisiera entender los dos lados. Le deseamos muchas bendiciones. Tan lindo, y eso me pareció, y por eso fue que hoy saqué la moneda, porque yo le dije, sí, mi amor, tienes toda la razón, hay que entender los dos lados, ¿por qué el uno hace esto y por qué el otro hace esto? Y solo con una decisión, entonces, se soluciona el problema, porque siempre hay que tomar claro. soluciones, eh, decisiones, pero cuéntame un poquito más eh, me gustaría, Solia, desde el punto de vista educativo, que yo creo que si investigamos la raíz de los problemas lo acabaste de decir es una raíz de problema educativo, porque a nosotros no nos educaron cómo gestionar las emociones no sabemos en la escuela, es más, le pregunté y quiero que este sea mi testimonio que yo le pregunté a mi hijo, amor, y tú que fuiste aquí a la, a la escuela en Estados Unidos, te enseñaron a gestionar las emociones y me dijo, no, muchacho de 25 años, no sabe, no le enseñaron y lo poquito es lo que yo le he podido transmitir a través de, de mi ejemplo. Entonces me gustaría, tú que eres experta en este área y que escribiste el libro y cuéntanos también del libro para que, porque me parece interesante. Eh, cuéntanos un poquito esta parte de, la par de, de lo educativo, si nos haces el favor para, para entender el contexto. Bueno, hay una... desde que nacemos estamos copiando las creencias. Y parte de esas creencias y de esos hábitos de vida que vamos duplicando es la convivencia en, con la gente que nos rodea. Pues aprendemos dos maneras de convivir que ahí considero es un factor muy importante para hacer los ajustes en el actual del sistema educativo y se llama que va enganchado de la educación emocional, gestionar mis relaciones humanas. Uh -huh. Normalmente, nuestro sistema educativo nos educa para creer que nosotros somos el centro de atracción, que el problema está tan bien diseñado, que todo ser humano que encarna aprende que el problema está afuera y que el culpable es otro. Nos, he, hemos perdido esa sabiduría ancestral, que es lo que estamos en este momento, tú y yo, y todas las personas que estamos trabajando crecimiento personal, estamos sembrando una nueva educación, que esté basado en la empatía y en aprender a convivir con la diferencia de pensamientos que hay en la humanidad, diferencia de creencias, diferencias de religiones, diferencia de perspectivas de vida y aprender a unirnos a través de valores. Porque yo puedo, si yo estoy desde un punto de vista religioso, partidista, organizacional o comunitario, uh -huh. yo te puedo, si me dices qué es lo máximo en el mundo, cada uno va a decir lo que su creencia y su corazón le dice. Pero claro. si hablamos de amor, hablamos de respeto, hablamos de confianza y seguridad, todos entendemos lo mismo. Uh -huh. Porque esa palabra está en todos los idiomas del mundo, son conceptos universales. Entonces, este actual sistema educativo tiene que ir basado en conceptos universales de valores para que nuestras diferentes eh, formas de pensar de uh -huh. culturas de todo el mundo podamos tener un idioma común. Ahora, vamos, ese, ese es el, el ideal que estamos trabajando. Ahora, vamos a la realidad. ¿Qué es lo que estamos viviendo y por qué hay tanto conflicto social? Porque desde chiquitito, desde la escuela, y por más que mi mamá y mi papá me enseñen igualdad, y me llenen de amor, y me den cariño, me pongan en mi burbuja, esa burbuja es temporal, porque tarde o temprano, con que padres o sin padres, tenemos que aprender a convivir. Con una masa crítica, imaginemos una, como un estadio, uno está solito en su casa llega a un estadio, uh -huh. hay una masa de emociones, creencias, liderazgos, personas que no vienen del mismo sistema educativo. Y el, y el sistema educativo general está diseñado para que nosotros aprendamos a seguir instrucciones y órdenes y no a desarrollar nuestro poder creador. Algo que reclamamos es que el poder creador del ser humano es un derecho universal, así como el derecho a la vida que nos corresponde a todos. Y es nuestro deber rescatar esa sabiduría ancestral. Actualmente no lo estamos no. utilizando. El autoconocimiento no es prioridad, al contrario, es el conocimiento. Es decir, nosotros estudiamos la vida de otros y tenemos que ver cómo ajustar al molde de la vida de otros. Cuando en realidad... Tenemos que ser conscientes que cada alma que encarna en este planeta tiene información valiosa, que es una suma de árboles genealógicos generacionales, que es como uno más dos, más tres, más cuatro, más cinco. Uh -huh. Yo soy el resultado 2021, 2022 o del año 70, 80. Soy la suma de mis ancestros. Por lo tanto, en mi carga genética, que eso ahí tú eres experta en la parte cuántica, yo traigo una masa crítica de información, que al contrario, el sistema educativo me tiene que ayudar a descubrir qué llevo dentro. Me tiene que dar herramientas de autoconocimiento, si mis padres y la sociedad, mi sociedad no me las da, para que yo pueda entender a qué viene a este mundo mis, los valores universales con los que me voy a conectar con otras filosofías y descubrir mis dones y habilidades para ponerlos a servicio de la humanidad el momento que nuestro sistema educativo ponga como base el desarrollo del ser, el autoconocimiento y la filosofía de vida con valores universales, pues amiga querida, yo creo que, y esto quizás a muchos no les gusta escuchar, se cae la estructura económica, política actual, porque en un mundo de respeto quizás no necesites abogados, en un mundo donde aprendamos a convivir en una comunidad donde cada uno respete no solamente su espacio, el espacio del otro, y aprenda a compartir, quizás la propiedad sí. desaparezca. Claro. Entonces, eso es un mito y un temor de actuales claro. sistemas que han enganchado la economía con la educación. Wow. no Ese es el panorama que tenemos. Mira, eh, vuelvo y retomo la conversación, porque es que me estoy como entreconectando entre cómo educar a un hombre, a una persona de 25 años, ¿sí?, donde mi hijo no, diría yo, eh, no le tocó eh, la guerra. Sí, entonces yo vengo de un pueblo que se llama Ituango, para los, mis queridos compatriotas. Yo vengo de un pueblo que se llama Ituango, y criada eh, en una vereda que se llama Santana, donde hubo mucha, mucha guerrilla, y donde... Eh, o escuchabas que le tiraron a la a la policía, y bueno, y el, corra usted muchachita de cuatro años y métase debajo wow. del basement, o salga eh, o salga a correr por el río falda abajo, una niña de cuatro años. Eso lo viví wow. yo, ¿sí? wow imagínate, el miedo marcado. El miedo marcado. Fuera de eso, eh, pues te quitaban las tierras, eh, llegabas y y te decían esta tierra ya es eh, mía y te, te quitaban entonces eh, te convertías en un eh, ¿cómo se llama cuando te sacan? Eh, que llegas a la ciudad Ay, pues sí. inmigrante, inmigrante. desplazado, <risa> listo entonces mm. yo soy desplazado okay. mira tú. entonces ah. estamos mira la cultura lo que hablamos del árbol genealógico de dónde son mis raíces ¿De dónde vengo yo? Para poder entender el contexto de hoy Por eso es tan importante saber el árbol genealógico, Lo que tú acabaste de decir Y lo que, y lo que de lo que tratamos en, el, en tu libro de, de lo que es el sistema educativo Y de este nuevo libro también Que es Romper Maldiciones Generacionales Porque venimos con una historia pero pregunta y a María Imelda de dónde fue su niñez, una niñez de vivir escondida, me acuerdo, eh, yo me acuerdo que yo vivía escondida bajo el Berman y a la carrera por el río, de eso me acuerdo yo. ¿Qué tuvo que hacer mi mamá que fue educadora? Salirse de esa ciudad, de ese, de ese campamento, porque teníamos que sobrevivir, y entonces ahí viene una de las emociones más grandes del ser humano, que es el miedo. Entonces, por miedo, dejamos las tierras. ¿Por qué? Porque es una emoción básica del ser humano correr para poder sobrevivir. Así es. Entonces, claro, a mi hijo no le tocó ni correr, ni vivir en miedo, desde que nació, nació en una calidad de vida diferente, entonces él piensa distinto, y a lo mejor él pensará, pero mi mamá no hizo nada por tal cosa, sí, pero es que él no sabe de dónde yo vine. Y mi papá no, tiene 83 años y mi papá también vivió una experiencia diferente. Entonces, si a nosotros en la escuela nos educaran de esta manera que estamos hablando tú y yo, Exacto. educativamente, con el autoconocimiento, ok, ¿cuál es tu raíz? Ah, no, es que yo soy boliviana. ¿Y cuál es la tuya? Ah, es que yo soy colombiana. Tu contexto fue diferente al mío. Y sin embargo, nos quieren meter a todos, como tú dijiste, en el mismo modelo molde, molde que no funciona. Y Exacto. lastimosamente, cuando hay un cambio en un sistema, siempre se dispara con un conflicto. Así es. Siempre, no tenemos otra solución, quisiera que no hubieran tantas muertes, sí, eso sí quisiera como madre, sí quisiera, porque como madre del policía no lo quiero ver muerto y como madre del ladrón tampoco lo quiero ver muerto Y creo que somos nosotros las mujeres, así de simple, con el, me dan ganas de llorar Amada, pues, Imelda, pues yo te entiendo lo que está viviendo tu país, nosotros como país lo hemos vivido en octubre del año 2019, las famosas pititas, no sé si recuerdas que tuvimos que eh, en, en, prácticamente provocar un paro civil, de detener las muertes, detener tantas injusticias que estábamos viviendo como país y... Algo que venimos aprendiendo, porque Bolivia, al igual que Colombia, somos un país con antecedentes de, de conflictos sociales, guerreros, creo que nosotros más que ustedes, por, por las fallas más, más eh, notorias de nuestro sistema educativo. Uh -huh. eh, algo que hemos aprendido, aparte de desarrollar una resiliencia forzada, uh -huh. <risa> hemos aprendido, obviamente, a, a levantarnos y, y a continuar y avanzar. Porque como el sistema político y económico están unidos uh -huh. eh, ante tantos desafíos que, que están enganchados a la parte material de sobrevivencia de un ser humano, que tienes que tu luz, que tu agua, que la educación, que tienes que comer, uh -huh. que tienes que estar el, con el movimiento, el transporte. O sea, estamos tan distraídos con la sobrevivencia económica que la gestión emocional prácticamente en la escala de valores no solamente se va para abajo, uh -huh. sino también que es una sobrevivencia forzada en mantener una actitud que es una bombita de tiempo que es lo que ahorita está ocasionando, sobre todo en mi país, que suba la, la, el nivel de suicidios Exacto. en mujeres niños y suba infanticidio, el feminicidio, el maltrato psicológico y físico que lo sufre el 83% de, claro. la, de, los, de los adolescentes eh, menores a 16 años han tenido algún tipo de, de abuso físico, psicológico, pues imagínate lo que se nos viene más adelante. Entonces, eh, esto que, que, que ustedes están pasando, nosotros la verdad lo hemos vivido en, en oportunidades que quizás porque Bolivia no está muy relacionada a nivel internacional, no se ha sentido, no hemos tenido tanto apoyo como está teniendo ahora Colombia, pero sí hemos aprendido... A, a convivir en esta nuestra, nuestro ecosistema de conflicto social y los que estamos despertando, que hemos hecho un despertar forzado porque nos hemos cansado de sufrir, nos hemos cansado de estar en el dolor por mucho tiempo hemos entendido que la única manera de provocar un cambio de conciencia a nivel social es a través del ejemplo de vida que ocasiona nuestra transformación personal. Entonces, los líderes uh -huh. educativos, sociales, políticos en Bolivia, que estamos en este despertar, que somos todavía muy pocos y que cada uno está en su rubro, en su nicho, hemos optado por no solamente usar las redes sociales, sino perder el miedo a divulgar nuestra historia personal y las herramientas que estamos utilizando en esta transformación personal. En pocas palabras, ponernos fuegos artificiales. Hemos encontrado uh -huh. la única manera... Uh -huh de poder inspirar a otras personas, de que no solamente la vida sigue y continúa, sino que hay una esperanza, hay una luz al final del túnel, y, lo que, y detrás de esta gran oscuridad emocional y conflictos sociales, hay una bendición escondida que está lista para brillar. Entonces, ese mensaje creo que lo, lo, es lo que nos sostiene, esa, ese pensamiento, esa consecuencia lógica de las leyes naturales que rigen el proceso de la vida, es lo que ahorita nos mantiene firmes y, y a no caer ta, en una depresión profunda y es lo que nos ayuda a sobrellevar un, un problema de salud, un problema eh, personal, uh -huh. un problema mundial, es lo que nos está ayudando a salir adelante. Entendemos que detrás de esta maraña de oscuridad, obviamente quienes veamos la oportunidad de crecer y transformar esa oscuridad en un aprendizaje y tomar la responsabilidad de lo que está pasando. Y si yo despierto hoy y veo que hay más conflicto, pues tengo que trabajar más mi interior. Al día siguiente hay más conflicto, pues tengo que trabajar más mi interior. Tengo ahorita a mi papá igual con desafíos de cáncer, pues tengo que trabajar más mi interior. Eh, mamá está con depresión, más mi interior conflictos económicos, más mi interior. Exacto. Creo que esta, esta nueva tendencia debe ayudar a ti, más trabajo mi interior. Claro. Entonces, todo, toda esta tendencia, esta tendencia de transformar la, la, la oscuridad en luz, creo que es una, es un, una maravillosa oportunidad de hacer nuestra partecita en esta humanidad. Sé que no es fácil, yo inclusive en lo personal, hay días que Siento esa oscuridad, y aquí aprovecho de compartir un, un tip que yo utilizo bastante cuando me inundo en esa oscuridad. Uh -huh. Yo he construido un hábito que me ha llevado muchos años, y, uh -huh. y, me, y lo sigo construyendo, porque hay días que todavía me, me, me desorganizo un poco en el tiempo, que es levantarme en la mañana y mirar el amanecer. ¡Ay, ah, divina! ¿No? Y, de, y, y, y aunque sea, Qué linda. Si, si no puedo la hora, que es lo que más me encanta, por uh -huh. lo menos 10 o 15 minutos de un trote, donde saco, huevo ese cuerpo con todo ese estrés acumulado sí. en el día anterior, y en mirar ese amanecer en completo silencio, no digo ninguna palabra, ningún pensamiento, porque no quiero, es un momento de limpieza mental, solo me conecto con el amanecer, me fundo con esa visión, y en ese momento dejo aflorar la emoción, a veces salen lágrimas, uh -huh. a veces sale odio, a veces sale compasión, a veces sale una necesidad de perdón, que a veces tengo que buscar. Perdón, ¿dónde? Quedo? ¿Qué hago? ¿Qué hay en mí? Entonces, esa parte, esa conexión con mi, con mi ser, uh -huh. con mi yo superior en, la, en las mañanitas, es lo que me ayuda a descargar esa oscuridad que se manifieste de una manera, en, en expresión corporal, y me deja tan livianita, tan livianita, que me da la fuerza y la resiliencia que necesito, para sobrellevar los desafíos del día si correspondiera, claro. entonces ese es un tip también que, que, que ayuda bastante que es la programación matutina para decretar un día sin decir ninguna palabra, solamente sentir que estás aquí en el presente y esas energías, esas emociones acumuladas, llámense de luz, de oscuridad, buenas o ¿no? como las queramos etiquetar, están ahí para expresarse, uh -huh. yo prefiero que salga en una lágrima, claro. que salga en un silencio, que salga una introspección y tener esa fortaleza en el día para seguir con, con el propósito y la misión de vida, porque sé que hay algunos nihilistas y algunos ahí dramáticos que dicen, esta vida no tiene sentido, que es un show, que no, no. sé Y yo, yo, yo les digo siempre, mira, si has encarnado en este planeta, es porque tienes que crearte tu show y tienes que crearte tu película. La. Entonces, si tú quieres, no se trata que la película sea taquillera, pero se trata de que hagas lo mejor posible de cumplir tu rol como alma al encarnar en un planeta donde hemos venido a aprender a convivir con diversidad de creencias. Exacto. Así que tu creencia, sea como sea, ¿qué estás aportando para que los que creen como, como tú tengan una vida llevadera en este planeta? Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacernos en este momento, claro. para poder llevar este propósito personal que cada uno tiene y conectarse con un propósito universal. Y es que, inclusive, eh, para que exista el mundo, tiene que existir la oscuridad. O sea, no puede ser solamente luz, luz, porque entonces no existiría la oscuridad. O sea, tiene que existir luz y oscuridad. Tienen que existir. Estos son... ¿Cuál de las dos pastillitas escojo? No, Es que tienen que existir las dos para que haya una realidad. Ahora, ¿cómo la materializo? Con una decisión. Entonces, eh, ya es, es mediante, esa, mediante esa decisión que tengo que hacerlo. Bueno, entonces, eh, gracias por ese tip que nos acabas de dar de la matutina, inclusive quería, eh, la técnica de la distracción, esa es la técnica, yo le llamo así, que lo, digamos, lo, lo, la, lo que haces es enfocarte, he, he visto que pones muchas fotos del amanecer, me encanta, o sea, es si yo entro, eh, entro, te, te, te observo en, la, en las fotos que pones, siempre pones una foto del amanecer, y yo siempre te digo, miras con los ojos de Dios, porque Dios es es eso, es la naturaleza, es el amanecer, es que ya pasamos de la oscuridad de la noche al amanecer, y esa es la vida, y, se, y ese ciclo es de 24 horas. Entonces, cada 24 horas tenemos ese ciclo de renacer. Entonces, la técnica da la casualidad, y no es casualidad, <risa> es sincronicidad, que eh, una de las maneras... Que eso, para que exista la luz tiene que existir la oscuridad Por acá nos están escribiendo, es que te cuento Solia que estamos en Instagram, acá contigo ah. Y estoy en Facebook, entonces te están ah, escuchando okay. Por eso a veces miro para allá y es porque tengo a Facebook entonces, para ¡Qué que... bueno! Ajá, entonces, eh, bueno, te, para resumirte esa partecita En la técnica que nos acabas de dar es esa técnica mmm, que yo uso también, es la de la distracción Ok, yo sí si en este momento vivo, estoy en una mentalidad enfocada en el problema ¿Por qué? Porque es mi país Porque voy a viajar la próxima semana para Medellín Viajo el domingo Y yo no sé cómo voy a llegar a Medellín Porque tengo a mi papá viejo de 83 años allá solo Porque yo no sé qué voy a hacer así de simple, y entonces tengo una mentalidad enfocada en todos los videos horribles que pasan, que tengo dos opciones, o no los veo, o los veo, adivina que los veo, <risa> oh, adivina que los veo, pero... Yo no me puedo quedar porque se supone que yo estoy aprendiendo a tener autoconocimiento, como lo acabaste de decir. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Técnica de distracción. Y hoy precisamente, mira, tranquila, me fui a caminar con Mía, que esa es otra técnica, y me a caminar, bueno, nosotros que podemos salir, eh, y mirar las flores. Amo la naturaleza y amo las flores. Es tan lindo como ver que hace un mes estábamos en chamizos, que estaba seca la plantica y cómo hoy está llena de flores. O sea, esa capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de renacer. Yo de verdad Amo. Amo esa, esa naturaleza, y esa naturaleza es de Dios, o sea, que nos da la capacidad de renovarnos, renacer cada 24 horas, reprogramarnos. Está bien, sí, viviste en, viviste en Bolivia, sí, viviste muy horrible, te tocó una niñez muy dura, sí. Eh, ok, pero ya, renuévese, reprograme, reedúquese. Por eso estamos nosotras, pienso yo, que también tenemos una función muy especial. Tú escribiste un libro, porque sabías que el arma es la educación. No nos lo dijeron, nuestra alma así lo expresó. Y esta es la mejor arma que tenemos, pero no desde ese sistema antiguo, sino renovado, que va a ser a través de nosotros. Hoy precisamente... Me, me había aquí un mensaje y decían eh, como es de difícil cuando uno le pregunta a alguien cuál es tu propósito de, de cuál es el propósito tuyo o sea <risa> esa Exacto. pregunta esa no pregunta, pregunta profunda, ¿eh? esa pregunta fue la que eh, eh, te la voy a leer aquí, dame un segundito que en el grupo la tengo acá entonces la pregunta es el significado y el impacto de su trabajo. O sea, ¿cuál es el significado y el impacto de su trabajo? Y te la voy a hacer a ti y me la voy a hacer yo. Entonces, vamos vamos a hacernos esta pregunta que yo me quedé pensando. El significado de su trabajo diario. ¿Cuál es el significado? Espérate, no entiendo que es que tengo a mí acá. Mía, estoy hablando... Oh, mira. Venga, le voy a presentar. Venga, venga, venga. Mire, vea, tengo aquí una amiga, venga. Vuestra, vea, mírela. Ella es escritora. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Entonces, mira, la pregunta fue: sin embargo, cuando se le pregunta a la gente por el significado de su trabajo diario, muchos atraviesan dificultades para responder la pregunta. Yo me quedé pensando. ¿Cuál es el significado de mi trabajo diario? ¿Por qué yo me levanto a las 4 de la mañana? Es que yo no me levanto a las 11 de la mañana. Yo a las 11 de la mañana ya hice, uy, una cantidad de cosas. ¿Por qué me levanto a esta hora? ¿Qué es la necesidad que tiene mi alma? Porque esto es una necesidad del alma. Y me quedé pensando de verdad. Y yo decía, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué? qué es lo que yo quiero lograr con mi trabajo diario. Y creo que uno de ellos es, es mediante la educación educar a esta nueva generación de, de esa parte del autoconocimiento que yo me he demorado 55 años, todavía no entiendo, no entiendo muchas cosas, pero ha sido la única herramienta que yo he encontrado para poder sobrellevar la vida, que no es fácil, pero que es la manera. Y por ejemplo, con la técnica que hoy nos diste, eh, eh, que es eh, digámoslo, la técnica del, ¿cómo fue que le llamaste tú? Eh, bueno... Para mí es, es mirar el amanecer. Mirar el amanecer. Es, es algo tan sencillo como descargar e, e emociones en el silencio. Ah, es, ah pero espérate, pues escribámosla. Si sí, es como soy, ¿de, de cómo? <risa> descargar emociones en el silencio, que salga lo que tiene que salir. Es el único momento de, de, del día, ese despertar en que me libero de las etiquetas. ¡Ay! Con esta... ¿Qué es esa <risa> eso es, eso es, Estamos etiquetando y estamos asociando con experiencia. En ese momento me conecto con el presente y me doy cuenta que no tengo nada y que, no soy, y que soy una masa de emociones y dejo que salga lo que tenga que salir y dejo que me revuelquen y me traspasen. Es mi, mi momento preferido porque siento que descargo y como estoy en la naturaleza y en una visión de un amanecer, es, es como liberarme de todas mis creencias, y es en ese momento en que recibo la inspiración, y ahí ya que venga lo que tiene que venir. Me encantó. Eh, descargar emociones en el silencio. Siento y dejo fluir las emociones, y ya, no pienso en nada, si son buenas o malas, mal. dejo de etiquetar... Y punto, y miro el amanecer porque veo que toma, y le tomo una foto al amanecer, porque eso es lo que veo, porque creo que es importante también, Solia, ese, ese como tomar, como ver que hay una realidad diferente a la que estás viendo, porque hay guerra, sí hay guerra. Están matando, sí están matando, hay robos, sí hay robo, pero también están haciendo una linda y hermosa flor y están haciendo un hermoso amanecer. ¿En qué te quieres enfocar? Sí. ¿Cuál es la mentalidad es. enfocada en qué? Y cambia sí, tu mira, perspectiva. Es, yo te puedo resumir en dos palabras lo, lo que hago todos los días. Transformación personal. Transformación personal. Eh, precisamente Transformación porque tengo personal. un lado genealógico y una generación, con, con mis ancestros se han ido de este mundo sin cumplir sus sueños. Esto. Mis ancestros han ido de este mundo en total ignorancia de su poder creador y encontré, cuando entendí las leyes que rigen el proceso de la vida y entendí el propósito de un alma, que vino algo tan sencillo, porque el propósito podemos decir muchos roles y misión, uh -huh. muchos roles y misión. Uh -huh. Pero si nos quitamos los roles y misión, lo único que yo encontré es experimentar. El alma viene a experimentar cada día lo que es renacer en el mismo cuerpo pero con una mentalidad diferente. Uh -huh. Todo lo que hago todos los días está dirigido a una transformación personal que me lleve a donde a la congruencia, porque toda mi vida fui incongruente. Pensaba una cosa, decía otra cosa, sentía otra cosa y, y otro sufrimiento. Cuando entendí que el sistema educativo me estaba duplicando hábitos de incongruencia, mostrándome que la mentira funciona. Que engañar funciona, que ser desleal funciona, que ser corrupto funciona, cuando entendí y descubrí el mundo de la filosofía de vida de valores, estudiando a las culturas antiguas y las culturas que tenían mayor, mayores años de paz, uh -huh. pues comencé a darme cuenta que la vida se resume en algo tan sencillo como ser mejor persona cada día, y para ser mejor persona tengo que ser congruente, y para ser congruente tengo que desarrollar hábitos que me hagan feliz y para ser feliz tengo que hacer cosas que amo hacer, y para hacer cosas que amo hacer tengo que organizar mi vida, así que todos los días es transformación personal, transformación, transformación personal. personal, hasta cuando, mientras mi cuerpo, es, mientras mi corazón lata, uh -huh. porque también entendí que no hay límites para la transformación personal, y eso me excita, es como una cosa orgásmica mental, de decir, hasta dónde puedes llegar con tu transformación personal, ¿Y para qué? Pues para dejar un legado, tus hijos y esta generación, de que sí se puede disfrutar la vida en las dos caras de la moneda, que de una cara puedo irme a la otra, y esas decisiones no son de la noche a la mañana, yo las tengo que construir, y si me llevo una vida, pues no importa. Y me alegro mucho ser del grupo de almas que se, se tardó, que fui testaruda, que le ha costado, porque tengo una mara, un maravilloso proceso para compartir. Quizás me falte vidas para compartir, tengo que de escribir muchos libros para tantas experiencias de transformación. Y eso me entusiasma, mira. Claro. Mira, qué pena que te... Este, es que tengo aquí la perrita y entonces tengo la mano así como embolatada. Sí, y y a, a veces cuando cuando uno ve eh, de, de pronto videos y uno ve que la persona mira para arriba, mira para allá y uno dice, Ay, eh, como que dice uno, pero porque no está tan desconcentrada, entonces eh, me he dado cuenta que es importante decir por qué razón hago este movimiento, y es que tengo, mira la, mira la, mira la, la, la perrita aquí está, entonces eh, es por eso, mírala ahí. Te bueno. mueve la energía, te mueve la energía Ajá, también, te da alegría, exacto. te pasa con el presente. Exacto, entonces eh, es por eso que hago estos movimientos. En resumidas cuentas, esto se trata de transformación personal, autoconocimiento y descubrir ese poder creador. Y yo sé que claro. si te pasó a ti, me pasó a mí, mamá murió hace cuatro años de depresión, y si a mí me preguntas cuál es tu propósito en esta vida, pues que no te muras de depresión, por favor. No te vas a morir de depresión, no te vas a morir de depresión, porque yo ya sé qué es tener una madre que se murió de depresión. Ya lo experimenté, ya lo viví, y lo que dijiste ahorita... ¿Cuántas personas se están muriendo de depresión? ¿Se están llevando al suicidio? Entonces, ¿por qué mejor no nos educamos con la transformación personal? Para eso escribiste el libro, para eso yo estoy escribiendo y creo que ese es el propósito realmente eh, de las dos almas que nos encontramos hoy tú y yo. Así es. Que, que nos estoy... Y me ha mucho, me ha mucho porque cada vez nos estamos encontrando más y en la medida que sigamos creando una comunidad expansiva, Ajá. pues eh, vamos a darle también a nuestras comunidades personales la oportunidad de que puedan ver que esto es un despertar de conciencia que se está dando en diferentes partes del mundo, ¿no? Uh -huh. La importancia del networking, de las alianzas estratégicas, uh -huh. de que hagamos estos leads, que hagamos estas intercambios de pensamientos en público para que las personas no se sientan solas claro. y no piensen que, que solo a ellos les pasa o solo a su país les pasa ¿Mm? sino que en un mundo de globalización también podamos entender que el cambio de conciencia está comenzando a ganar terreno así que también te felicito Imelda, por la iniciativa de crear los discos, por estar siempre tocando puertas que se abran, moviéndote aquí todos los días con ese entusiasmo, con esa pasión, y pues eso también inspira. Cuando uno piensa que no pasa nada, en realidad está pasando. Claro que sí, y los, a las 11.11, 11, eh, con la mujer del futuro, porque el futuro existe en mi mente, en mi imaginación, pero lo tengo que materializar hoy. Exacto. Entonces, este, este digamos, este, este live se hizo hoy, quedó en el pasado y acabamos de crear un pasado de educación diferente. Y creo que de eso se trata en la revolución de este sistema educativo. Acabamos de tener una clase de educación emocional, transformación de la mejor manera posible y con la mejor arma que es este lapicero y con la mejor arma que es este cuaderno, y, y y en diferentes aulas, con diferentes perspectivas, y creo que eso es lo que va a ser la diferencia, la vamos creando en el camino. Bueno, muchas gracias, eh, me encanta que estés aquí, de verdad te agradezco muchísimo, y bueno, te seguiré invita invitando. Mucho gusto, yo feliz y encantada, disfruto mucho compartir contigo, me encanta tu energía, me encanta, eres como un, una plastilina, un molde, me encanta cómo te estás innovando, cómo te reinventas todos los días, pues y yo feliz de poner mi granito de arena desde el sur, desde Bolivia con, eh, eh, con un hermano país, este bueno, creo, creo que eres binacional, Estados Unidos y Colombia. Ah, no, espérate. <risa> bueno, pues sigue adelante, Imelda, cuentas con mi apoyo siempre. Querida. Gracias, mira que soy colombiana de nacimiento, americana, eh, ciudadana americana, eh, que me lo gané también y me ha costado ser ciudadana americana, que no es fácil, es todo un proceso, pero, pero lo hice. Y además soy casada con un mexicano, así que tengo las tres nacionalidades. ¡Wow! Una mujer de tres nacionalidades. ¡Naciste para el mundo! ¡Nací para el mundo, como decimos, de Colombia para el mundo! ¡Para el mundo! ¡Está linda! Lindo, y con una boliviana, esa, bravo. No, y mira, ¡Mira qué causalidad! Yo también soy casada con un uruguayo que está más al sur todavía. Oh y, mira. Bueno pues sí. Y por descendencia tenemos también la nacionalidad italiana. Oh mira. O sea en cualquier ratito te caemos de visita por ahí en Estados Unidos. Cuando quieras a la orden me dices. Eh, precisamente hoy voy para Estados para, para Manhattan que mi esposo cumple años entonces de regalo quise darle una noche en un hotel en Manhattan. Uh. Oh. <risa> <risa> Se va a ser una sí, noche de pasión. Mucho bueno mi muñeca linda te agradezco muchísimo de verdad que me encantaron Gracias. todos todos tus, tus tips y, y tu forma de, de, de entendimiento para hacer una transformación personal que sea la solución chao que estés muy bien Gracias. chao vale, un abrazo chao. bueno mujeres um, acabamos de terminar el live Muchas gracias a ustedes que quedaron aquí en Facebook, me disculpan, pero es que eh, la transmisión estaba acá por, por Instagram. Gracias Marta, gracias Ana, espero que hayan visto o escuchado toda la parte de que habló Solia. Ella es abogada, es escritora y pues escribió un libro acerca de lo que es eh, la revolución en el sistema educativo. Bueno, mujeres. Todo queda consumado en dos palabras, transformación personal es la solución a los problemas porque si no vamos a morir de depresión o nos vamos a ir a llevar a una enfermedad. Chao, que estés bien.